Yo diría que es simplemente una plataforma diferente en la que nosotros vamos a mostrar la noticia. Porque mmm, yo me acuerdo cuando la televisión, o en algún momento el periodismo había pensado que la televisión iba a, de alguna manera, a enterrar los periódicos, pero luego nos damos cuenta que hay espacio para todos. Y los nuevos medios, lo interesante, lo maravilloso que yo creo que tiene que ver es que, eh, por ejemplo, el sitio web de... Puede ser un medio nuevo en el que tú transmites de una forma la información. Pero existen muchos otros productos que a la larga van eh, abriendo nuevos caminos, digamos. De, por, encuentras un papel enriquecido que puede ser eh, a la vez vivo y sin embargo mantener de pronto la esencia misma del periodismo o encuentras que puedes comunicarte a través de mensajes de celular o, no sé, a tantas cosas yo creo que eh, los medios eh, se incrementan cada día más, a veces ni siquiera tenemos idea de la cantidad que van a ir surgiendo. Bueno, la red eh, creo que influye terriblemente en la, y para bien, creo yo, aunque pudiera darse también para mal, pero en el mismo que hacer ciudadano cada día, porque encontramos que muchos de los medios electrónicos ahora son la, digamos, la pauta para... Manejarnos, no hablo solamente a nivel de periodismo, sino a todo nivel de comunicaciones. Ahí es mucho más amplio. Creo que hay que seguir a los grandes, eso es importante. El New York Times ahora tiene una versión en español que es muy interesante con el New York Times Now también, que te da información y recopilaciones eh, interesantes de, de información tratada de diversas plataformas también. Eso es lo bueno. Y creo que a nivel local... Eh, la República está haciendo un buen papel, solamente web, es un medio que nació solamente web y es interesante, tiene información muy noticiosa realmente, algo de opinión también combina, pero creo que es un buen medio importante de seguir.